Estimados estudiantes bienvenidos a este video tutorial con el tema cálculo multivariable en esta tutoría vamos a mirar temas de cómo establecer la notación para funciones de varias variables vamos a hacer o aprender una interpretar gráficamente una función de varias variables vamos a mirar cómo definimos el dominio de una función de varias variables y finalmente vamos a hacer ejercicios de derivadas de parciales de una función de varias variables dentro de la notación de funciones de varias variables tenemos aquí mencionados dos ejemplos puntuales en el cual podemos ver el volumen de un cilindro recto en la cual eh, intervienen eh, dos variables tenemos la variable del radio y la variable de la altura entonces diríamos que el volumen está en función de pi radio al cuadrado por altura eh, también tenemos un ejemplo acerca del volumen de sólido rectangular en donde eh, intervienen ya tres variables la variable L, W y H en la gráfica podemos observar eh, la función z definida en función de las variables x y las cuales están elevadas al cuadrado con una diferencia y la gráfica que corresponde a esta que podemos ver en la cual ya interviene no solamente el plano que ya hemos eh, venido estudiando el plano xy sino también una eh, profundidad en eh, la cual le vamos a llamar eh, z eh, también podemos aquí apreciar los eh, planos cartesianos ya de estas eh, coordenadas, eh, ejes coordenados en cuanto a x y y el que incrementa aquí es eh, z en cuanto eh, podemos ver acá en la primera representación y acá un ejemplo de un punto el punto p eh, con eh, valores en x con valores en y y con una altura en z miremos un ejemplo dentro de esta función nosotros eh, o nos están graficando el punto x, y, z, 3, 2, 5. Entonces tenemos en el eje de las x el valor de 3, en el eje de las y el valor de 2 y en el eje de las z el valor de 5. Bien, ¿cómo podemos eh, establecer o encontrar el dominio de una función de varias variables o de más de una variable? En este caso se nos propone una función f de x, y, la cual es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más 9 todo sobre x qué es lo que hacemos aquí simplemente podemos eh, por simple deducción saber que la raíz cuadrada de un número negativo no existe por lo tanto decimos que x al cuadrado más y al cuadrado más 9 debe ser siempre mayor o igual a 9 por lo tanto x al cuadrado más y al cuadrado es un valor mayor o igual a 9 segundo ejemplo nos plantean una función f de xy en la cual es igual a x sobre la raíz cuadrada de un eh, componente igual a la anterior o similar a la anterior de la misma manera sabemos que esta eh, resta en este caso no puede ser menor a, a a cero por lo tanto nosotros decimos que toda esta operación es mayor o igual a cero lo mismo que es que x al cuadrado más y al cuadrado y más z al cuadrado es menor a 9 finalmente vamos a mirar ejercicios de derivadas parciales ¿Cómo derivamos por ejemplo una función que está en función de dos variables en este caso de x y de y vamos a definir z perdón f de x e y es igual a x por e elevado a x al cuadrado y por y esto claramente podemos ver que es un producto de dos funciones la primera función es x y la segunda función es y por lo tanto para derivar nosotros aplicamos la regla del producto entonces si nos piden encontrar la derivada en función de x y la derivada en función de y la regla que se aplica siempre es la regla del producto ya que la función no cambia sin embargo lo que sí cambia es el tomar en una como constante y en la otra función tomarla como variable en este caso cómo tendríamos f' eh, prima en función de x tomaríamos a x como variable y a y como constante ¿Cómo sería simplemente aplicando la regla de la cadena antes de hacer esa diferenciación de constante y variable nosotros aplicaríamos x por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función que sería x Luego, cómo derivaríamos esto pues simplemente la derivada es x por la misma función y por la derivada del exponente que donde la derivada del exponente aquí tomaríamos a x al cuadrado como variable y a y como constante entonces nos quedaría 2x por y finalmente esto sabemos que es 1 y me queda de esta forma si es que me piden en cambio hallar la derivada de la misma función con respecto a la otra variable que en este caso la variable es y nosotros igual aplicamos la misma regla de la cadena con la diferencia de cuando que derivamos nosotros vamos a eh, tomarlo a y como variable y a x como constante entonces sería eh, x por la derivada de e por eh, x al cuadrado por y me queda lo mismo y acá tenemos x al cuadrado que es eh, la, la derivada de una constante es la misma cuando multiplica una variable pues por la derivada de la variable más en este caso tendríamos 1 la derivada de la variable más eh, bueno aquí como me está derivando una constante sola que es x entonces esto se haría a cero y esto se eliminaría y nos quedaría como respuesta la que podemos observar acá eh, finalmente tenemos un ejercicio eh, de, derivado, de derivación eh, parcial con una eh, función en, en función de más de dos variables en este caso dos variables y eh, tendríamos eh, y nos piden encontrar o evaluar en un punto determinado en este caso me dicen derive esto y luego evalúe esa derivada pero en función de y en el punto 1 en x y logaritmo natural de 2 en y entonces procedemos a derivar planteamos la función planteamos la derivada derivamos una vez que obtenemos la respuesta de la derivada pues evaluamos en esa función y podemos obtener que la respuesta es 2 finalmente les quiero dejar planteando eh, para que se resuelva dos ejercicios en el cual en el primero tenemos x por y sobre x menos y para el punto descrito 2, menos 2 aquí les he dejado las respuestas y el segundo h de xy en el cual tenemos e elevado a la menos el la sumatoria de x al cuadrado más y al cuadrado las respuestas de igual manera tenemos para, para en función de x y esta sería en función de y muchas gracias